Bueno, empieza el día, empieza el día que tanto llevábamos esperando Un día en el que la caza, eh, la caza pasa a un segundo plano Siendo una acción cinegética, la caza pasa un segundo plano Y lo primordial está en, en ayudar, en hacer un bien por la sociedad Y sobre todo luchar contra el cáncer infantil Que tanto afecta a nuestra sociedad y que hoy en día todavía no hay, no hay cura Así que bueno, muy contentos, muy nerviosos la verdad Esto es un no parar, pero bueno, a por ello Bueno, pues muy buenos días a todos. Como ya sabéis, aquí mi nombre es Jaime Ledesma y hemos asistido a la Montería Benéfica, organizada por Carlos Telma para hacer una donación benéfica a la Fundación Aladina, donde, bueno, donde ya sabéis que colabora y apoya mucho el estudio contra el cáncer infantil. Y bueno, estos eventos son los que realmente te dice la calidad humana que tenemos los cazadores. No somos bien vistos por la sociedad, por una gran parte de ellos, pero solamente nosotros sabemos de la paz y la calidad humana que tenemos. Eh, realmente la acción cinegética... Hoy pasa a un segundo plano, más una acción social donde nos reunimos todos y de la mejor manera posible, cada uno dando lo que puede porque nadie está obligado a dar más, volvemos a aportar otra vez. Así que nada, el día respeta, el motivo es maravilloso, eso está emocionante, así que, que va por vosotros chicos, por la adina y por todos los valientes que estáis ahí luchando día a día y esperemos que con nuestro ganito de vida se os haga todo mucho más fácil. Nos vemos luego esta tarde y comparamos y hablamos sobre los resultados. Muy bien. Estamos a punto está a punto de empezar el sorteo de la Monterilla Benéfica, a ver qué tal. Como ha dicho Carlos, los jabalíes quedarán en segundo plano porque la iniciativa es lo realmente importante del día de hoy. en un cierre y, y nada, de momento la mancha pues tiene muy buena pinta, por esto es un monte muy apretado, Espérate. vamos a tener que tener bastante oído es que es lo más para... fundamental de las monterías tener mucho oído sí, muchísimo. y sobre todo aquí, porque Bajado. hay muy poca vista y van bueno, a muy guarreados o este es un puesto súper de guardia. o a lo mejor nos rompe por aquí el y bueno, pues el día nos está aguantando la verdad, porque empezaba a nevar por la un frío que rajaba las piedras pero contento a ver si hay suerte y podemos estar nevando esto mañana en el sorteo está nevando sí, sí. y a ver si os podemos traer algún lance tenemos el puesto 2 y no tenemos a nadie a la derecha, así que más que vayan por el viso, no podemos tirar, pero si cortan por aquí sí todo este testero. Y luego pues ahí tenemos en línea a ellos. Fundación Aladina estamos súper agradecidos a Javier Zerma y a su hijo por organizar esta montería solidaria a favor de los niños con cáncer a los que cuidamos en la Aladina. Todo lo que se recaude hoy aquí irá destinado a los programas de apoyo integral, eh, apoyo psicológico, emocional y material a través de los cuales distribuimos los fondos para apoyar a estos niños y sus familias que tanto nos necesitan. Gracias de corazón por vuestra solidaridad. Por aquí, por aquí. Eso sí que es No, eso es otro perro eso, eso es otro guarro, eso sí que es guarro ¿eh? Que el puesto está súper tapado Y el guarro ha cogido así y se ha ido para allá ha por ahí por abajo ya ha salido por los claros A la, a la placa de coto Por allí ha pasado entre todos los puestos y no mira mira por dónde van los perros ahora vale pues por el claro por ahí ha subido a la placa y se ha ido por allá hemos pasado un día de montería fresquito nos ha nevado justamente cuando hemos visto ahí una carrera de un gorrino ha estado distraída hemos visto otros gorrinetes por el pantero de enfrente bueno no está mal nos hemos tomado el taco un cafetito y ya está, un día de campo, fresquito. Bueno señores, pues aquí tenemos el resultado de un agarre. Estaba en el puesto 9 y al poquito de soltar han venido los perros. No han dejado ni levantarse de la cama. Así que habrá corrido como 10-15 metros, lo han agarrado. Enseguida ha ido. Y al entrar por detrás he visto que había un perro que estaba rajado. Así que lo he pinchado y luego ya he visto lo que teníamos entre manos. Pero bueno, ha sido un lance súper pues... bonito, un recuerdo muy bonito. Y se disfruta más que matándolo con el rifle. Y un recuerdo por vida, ¿eh? Sí señor. Y lo bueno que como ha sido todo tan rápido, solamente se ha rajado un perro y ya está. Si lo dejamos un ratillo con estos, con estos colmillos, hubiesen caído bastantes perros, la verdad. Así que gracias por el lance. Eh, la caza ha pasado un segundo plano. Eh, la caza es el final de una jornada en la que vamos a dedicar eh, parte de esa pasión que nos une a todos, esa, ese venenillo que tenemos en la sangre, que es la caza, eh, vamos a dedicarla a esos grandes luchadores, a esos niños, y todo esto va para ellos, para la Fundación Aladina y el Hospital Niño Jesús con el cáncer infantil. Hemos organizado un, eh, un sorteo benéfico, ¿vale? En colaboración con un montón de personas que se han prestado voluntarios para donar una barbaridad de premios que eh, nos hace que este sortear, que haya sido al final un fondo más para donar. ¿Vale? Así que vamos a comenzar con ello y, y nada, hay un montón de premios, espero que os hagan un montón de ilusión y, y nada, mucha suerte. Pues ya se ha terminado, un día súper emocionante, pero súper emocionante, me ha emocionado muchas veces, hacía tiempo que no me emocionaba. Eh, se ha dado bastante bien, pero bueno, soy yo como lo he dicho a, al principio, es lo de menos, hemos pasado un día en grande, la gente increíble como se ha sol, sol, solidarizado con la iniciativa, y la manera de involucrarse, como he dicho esta mañana, la manera en la que se han involucrado los cazadores pues bueno, una iniciativa, me ha parecido impresionante Una vez más, los cazadores y la caza, damos un golpe sobre la mesa eh, Decimos quiénes somos de verdad, que no somos asesinos que no somos nada de lo que nos dicen, que somos gente comprometida con la sociedad gente solidaria y gente que ama el mundo y que ama a las personas de verdad y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis participado a todos los que habéis estado aquí presentes a todos los que me habéis ayudado eh, a hacer este proyecto estoy muy agradecido con todo el mundo y ha sido una maravilla bueno y ese? habrá más sesiones no habrá más sesiones el año que viene más y mucho mejor muy <risa> es buena